Muchacho, ¿Todo bien? ¿Qué te ¿Todo listo para mañana? Uy. ¡Buen día Alejandro! ¿Cómo andamos? ¡Buen día caballero! ¿Cómo andamos?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 eh, colchones de fácil inflado, colchones que tienen buena resistencia eh, tenemos por ejemplo acá otro modelo que es un colchón inflable de una plaza este viene en tres piezas, viene con inflador y viene con, con almohada también inflable para que se tiene la mejor comodidad y bueno acá le queremos mostrarle dos modelos de inflador un modelo de inflador de bomba y un modelo de inflador de fuelle de pie así que bueno, tienen los datos aquí en la pantalla por lo en la consultan, nos escriben estáis abonando si el si se tiene descuento, lo pueden abonar por Mercado Libre, por otra página, así que bueno, no se siguen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 este va acompañado con un reel cobalt de Waterdough, un 4000, eh, tres rolemanes, carrete metálico, tiene un extra de grafito, relación 5-2-1, carga 100 metros del 0,40. Va cargado con nylon spinning power line. también se le suman 3 blister de anzuelos de variada distintas medidas y una cajita organizadora. En distintos elementos para armar líneas. Todo esto lo puedes llevar en 12 cuotas sin interés en 1.990 pesos. Pago efectivo contado, 15% de descuento. Hacemos envíos a todos ustedes. Gracias. Novedades en la Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad.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 o visitar www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas Gente del pescador venimos con algo nuevo increíble únicamente para ustedes para los que vayan a pescar nocturno o inclusive para los no pescadores para andar en bicicleta Mirá. increíble ¿eh? increíble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 el hombre luz, interna. el hombre luz, sí. vamos todavía <risa> tres posiciones, de destellador y listo buenísimo en dónde? en Mariano Pesca los esperamos hola amigos del pescador, cómo están? espero que estén bien bueno, en esta oportunidad vamos a mostrarle algo de conservadora estamos en pleno verano temperaturas muy altas necesitamos mantener nuestra bebida, nuestra comida nuestro alimento, lo que llevemos al camping a la pesca, a la playa eh, eh, fresco digamos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 son eh, capacidades son grandes entonces a veces es práctico una consagrada con ruedas por el tema del peso eh, en este caso como vean se puede extender la manija se puede aplicar y tiene manijas laterales también para levantarla eh, de ambos lados digamos en el caso que se prefiera algunos bolsitos así de este estilo bolsitos térmicos eh,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 pero ayudan bastante eh, y, y retienen bastante. Bueno, y como verán acá hay diferentes tamaños, eh, con manija, con ruedas, por ejemplo hay un modelo de la marca Coleman de 150 usted es una conservadora que llevan mucho los cazadores también, o aquellos que necesitan llevar, transportar, digamos, de una provincia a la otra, a veces, y mantener bastante tiempo las cosas, está bueno en un tamaño grande. Eh, así que bueno una cosita tiene unos platos a pie de pantalla nos pide nos consulta por algún tamaño en especial alguna marca en especial y los vamos a mostrar de la mejor manera sepan siempre que abonando en efectivo transferencia tienen descuento y abonando con tarjeta de crédito lo pueden pagar en cuotas sin intereses así que los esperamos Vamos. Bueno. qué puto. Bueno, acá estamos espectacular día, ¿cachete? Una locura. Una locura. Una pesca infernal. Vestimos más de 20 grados, aunque, aunque el guía dice que son chiquitos, pero sí, bueno, realmente son hermosos. ¿Vamos al agua? Vamos al agua. Dos, tortos. Abrite el cachete. Abrí eso fue, eh. No lo apretí. Bajá y subí, que el pescado levante. Eso. con la cariño. ¡Hasta <laughs> <Got it. laughs>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 al 1551-2113 o 1552-7757.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 Así que bueno, amigos pescadores, hicimos la nota al final, por Cábala fue esto. Esto fue por, por Cábala, sí. porque ya nos pasó una vez que hicimos eh, la presentación. Por, por la presentación acá fue en agosto, que bueno, sabemos que es pesca. Es pesca. Y El yo siempre frío. diría que esto es la zona. Esto es un refrán, no se puede decir. No se puede decir. Pero esto es, es, así. es único. Así que bueno, esperemos que hayan disfrutado de, de estas fantásticas imágenes que hemos logrado hoy.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 En el faro querandí.tiburón te invita a pescar los grandes tiburones del mar argentino. El servicio incluye traslado, camping, comida, bebidas, carnada, fondeo de aparejos con kayak o motos de agua y toda la experiencia para dar con estos trofeos. Comunicate al 2317 78 44 en facebook.tiburón.